nuestro alcalde de la Rosa, no estamos, y hacía la introducción Antonio, no estamos por casualidad, estamos porque la Universidad Isabel I, eh, el tema de las relaciones universidad-empresa, no lo concibe como una cláusula de estilo, sino como una realidad. Y la realidad significa que haya, donde haya una labor de estudio, de reflexión, de análisis, debe estar la universidad. Y la universidad no es un, un mundo de estudios teóricos, sino que deben ser prácticos, vinculados a la realidad. Y esa realidad significa que en esta ciudad tenemos una aduana, que en esta ciudad tenemos una universidad, que es la Universidad de Isabel Primera, que lleva años colaborando con el foro, que lleva años organizando el curso de agente de aduanas y que ahora mismo, con Antonio, y venimos reflexionando sobre nuevos estudios que van a ser imprescindibles desarrollar en materia de aduanas y ahí estará la universidad.